Yo tiendo, yo particularmente, nosotros tendemos primero a quitarle importancia delante de ellos. A escucharlo, se si le escucha, pues ha pasado esto, mamá, me han puesto esto, me han dicho lo otro. Le quitamos importancia. Luego pasamos a que él o ella mmm, piense realmente cuál ha sido la actitud que él ha tenido en el centro ante ese conflicto. Intentamos un poco echarle la culpa a él. En principio, lógicamente, eh, delante de él nunca, mmm, no tendemos a decir porque el profesor es un tal, porque el profesor es un... todo lo contrario intentamos quitarle la culpa, mediamos él lo tratamos de una manera y al, al momento, al día siguiente depende de la categoría del conflicto venimos al centro, preguntamos nos asesoramos, nos enteramos de qué es lo que realmente ha ocurrido e intentamos siempre siempre, pero por el bien de ellos porque es que mañana tienen que volver y el profesor va a seguir siendo el mismo tengan el problema que hayan tenido entonces un poco echarle tierra al asunto resolverlo con el adulto que con quien hay que resolverlo y, y, y un poco que ellos vean que la vida no es nuestro color de rosa que la vida, por mucho, el, el, el niño en este caso que es un, es un niño que le gusta todo, es muy perfeccionista pues muchas veces lo decimos, que la vida no es eso que él puede poner todo de su parte para sacar un 10 pero que eso no significa que nadie está obligado a ponérselo ¿no? que el profesor puede pensar que no tiene merecimiento de un 10 entonces pues le pone un 9 y, y, y, que, y que que la vida es así, que no es lo que yo quiero es lo que yo quiero más lo que estoy viviendo alrededor es la sociedad que me rodea y, y, y el momento que se está